Eh, Traernos las informaciones de lo más destacado en las redes sociales. Eh, Felucho Jiménez es la persona que ahorita se nos travió el nombre, eh, que ha abatido a pobre Leonel Fernández ahora, sobre que se vaya, que se, que se entregue. Bueno, más adelante vamos a debatir este tema, incluso vamos a abrir las líneas telefónicas. Miren, en la deportiva hoy, hoy eh, sigue la serie final. De la Liga Nacional de Baloncesto, donde a las 8 de la noche eh, vienen los metros de Santiago para continuar con lo que es esta serie eh, final en el Mario Ortega 8 de la noche. Los indios y los metros, ambos bandos se han reforzado con diferentes eh, jugadores eh, que hoy eh, debutan en esta continuación de la serie final. Hay que más, eh, mencionar que Aris de León está lesionado, eh, producto del encuentro que hubo en Santiago. Donde se le eh, tuvo problemas con la ingle. Producto de un rodillazo. Eh, en un salto que hizo eh, frente a Santana. Y que lamentablemente lo sacó. Eh, posiblemente fuera del de, de, de resto de la temporada. Ya de lo que queda de la serie final. Muy lamentable esta noticia. Miren, eh, les recomendamos a las personas que vayan hoy a Mario Ortega, hoy se espera, se espera sold out a casa llena, que a propósito en un comunicado que hizo el periódico El Jaya, eh, creo que exageró un poco sobre mil personas, realmente no, no, no creo que se hayan movilizado mil personas en dos días, eh, dividido entre, entre indios y gigantes. Sí, unas 8 mil personas, 8, pero no creo tanta, porque recuerden que eh, eh, el Mario Ortega no, no acapara tantos fanáticos. Mario Ortega creo que tiene una capacidad máxima de 3 mil fanáticos, 3 mil y algo. Si sí, me está observando eh, algún ejecutivo de del Ministerio de Deporte que nos confirme la capacidad del Mario Ortega. Sí, hay que mencionar que eh, gran cantidad de fanáticos, tanto con la pelota como con los indios, se han movilizado. Yo diría unos 8.000 fanáticos en dos días. ¡Qué excelente! ¿eh? Eh, hay que decir que durante la serie regular, el bajo techo que llevó más fanáticos fue el Mario Ortega de los indios de San Francisco. Luego, seguido por los metros eh, de Santiago y los reales de la vega, que al final quedan metros y, y indios. Eh, así que eh, les soltamos a los fanáticos que vayan temprano, temprano tipo 5 o 6 de la tarde, que estarán disponibles las ventas de boletas para que no tengan que comprarse al mercado negro. Ustedes saben que el mercado negro se le ingenia para acaparar las boletas y poder venderlas sobre precio Hoy se espera a casa llena, sí se esperan más de 3.000 fanáticos hoy en el Mario Ortega, en este encuentro eh, donde está dividido eh, por bandos, uno y uno, indios y metros. Eh, los resultados de la pelota eh, otoño-invernal ayer, tenemos eh, que los gigantes, que los gigantes del no, no, eso no, los resultados, esa es la posición, por favor, el otro cuadro. Exactamente, gracias. Tenemos resultado ahí. Eso fue ayer 15 de octubre, día de mi cumpleaños. Gigantes, eh, otra vez, vencen eh, cinco carreras por una a los Tigres del I6 La serie particular, eh, Gigantes están 2 y 0. Los toros del este eh, se fueron blanqueados con las águilas cibaeñas. Y los, los leones del escogido eh, vencieron a las estrellas orientales, orientales cinco carreras por tres. Ahí como pueden observar en esta tabla de resultados del día de ayer en la pelota. Eh, hoy creo que uh, no hay actividad en la pelota, pero vamos entonces con el cuadro de posiciones para que ustedes den seguimiento. Los leones siguen invictos. En el cuadro de posición, señor director, por favor. Los leones. Los leones siguen sí, invisto con 4 cuatro, cuatro y 0, seguido de las águilas 3 y 1 y los gigantes 3 y 1, las estrellas 1 y 3, tigres 1 y 3 y los toros. Creo que ya podemos comenzar a mencionar la palabra sótano, porque ya el, el, el, el torneo ya comenzó a coger eh, forma con cuatro partidos por equipo y los toros están 0 y 4 en el frío sótano. Estas son las deportivas, nosotros les retornamos, vamos a hacer conexión con la ANAME para ver cómo están las condiciones del tiempo en la República Dominicana.